Hola, buen día. Eh, bueno, Me llamo Eva, tengo 24 años y soy ingeniera industrial especializada en renovables. Opa, soy Miguel, tengo 25 años, he estudiado música, luego el clarinete. Opa, a nice, eh, okay, editut, eta y Hola, me llamo Paula, he estudiado biología, tengo 22 años y quiero conocer Navarra. Tengo muchísimas ganas de disfrutar de, de todos los sitios de Navarra. Soy una persona activa. Me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y vengo con ganas de descubrir y aprender y moverme. Eh, niri, Natural eh, Natural Ego eh, de Augustus Unsaiteta, Quiro Lagitea. ¡Opa!